Muy buenas, ¿cómo están? Acá estamos para aclarar un error en un video del canal que ya está debidamente identificado desde hace días, pero esto se lo debía a uno de los estudiantes de los cursos que doy, a Joaquín Gil, se lo debía a algunos profesores que me ayudaron a disipar alguna que otra duda y a esta empresa que está acá, además de a esta otra empresa que está acá también. ¿sí? es justo nombrarlas a las dos porque miren cómo como la historia Joaquín Gil, que es uno de los estudiantes de cursos que tengo, vieron que no digo que es uno de mis alumnos porque no es un alumno, es un estudiante primero que nada y tampoco es mi estudiante él es un estudiante de uno de los cursos que yo doy cuando estábamos hablando de fuentes de alimentación mmm, me, me pasó un video por whatsapp que decía Mira lo que encontré, profe, a ver qué te parece. En ese video se decía que la fuente de alimentación tomaba um, la energía... Que la, ...que la energía que se perdía en la fuente de alimentación era tomada de la red eléctrica. No era tomada de... No, no era la que se pierde en la fuente. Yo decía que una fuente perdía potencia dentro de la fuente, pero una enormidad de potencia... ...y que esa potencia después no llegaba a la computadora, por ejemplo una fuente de 1000 watts perdía por decir algo un 20% de energía, de, de potencia y llegaba a la computadora unos 800 watts más o menos pero eso es un error que hay, que está diseminado por internet y que yo ayudado por algunos profesores de electrónica no pude disipar ellos me acercaron un poco a la, a, a, a, a la, a la idea final pero en realidad los que me terminaron eh, resolviendo el misterio fueron la gente de Corsair, eh, que en, en este caso fue una persona que me escribí, con, la, con la que me escribí, que se llama David III o David III. Le mandamos un agradecimiento desde aquí, lamentablemente por el sistema que, que tienen tanto Corsair como Pete Phoenix, no podemos seguir respondiendo y respondiendo porque significaría un... Eh, sobre información para ellos ¿tá? uno cuando se comunica con una empresa grande ¿sí? una empresa que tiene sucursales en, todo lo, en un montón de países del mundo y demás eh, lo que sucede es que justamente eh, para que le presten atención es, es un poco complejo el tema pero se hace yo he escrito a, a muchas empresas grandes eh, preguntando cosas queriendo, pidiendo información sobre cosas quejándome de cosas y generalmente te respondo Generalmente yo les diría que hay un 80, 90% de posibilidad que, de que responda. Entonces, bueno, en este caso respondieron Corsair, David o David III, eh, eh, aclarando dudas. Y la gente de Beat Phoenix se merece... Si David III se merece una, un gran saludo y un, y un agradecimiento, la gente de Phoenix por su sensibilidad, se merece, se, se merece también. ¿no? no quiero decir más, pero en realidad... Fue gente que estuvo, quizás, se puso más en la situación, se tomó como cartas en el asunto y fue dio un paso más. Eh, no por esto el agradecimiento es menor para, para tercero. Eh, ¿Cómo es la lectura? Joaquín Gil, que es un, un estudiante, como ya lo nombré, me preguntó eso y yo consulté con Álvaro y consulté con Daniel Morales y con Gabriel Boloña tres excelentes docentes eh, gente referente gente de confianza y entre los tres me fueron acercando como a algo así como que si la fuente perdía si decía que entregaba 500 tenía que entregar 500 pero que capaz que había un consumo ahí por los componentes de la, de la fuente por, lo, por los mismos componentes de la fuente por ejemplo que si una fuente entrega 500 watts no puede obtener 500 watts del enchufe porque si no no puede entregar 500 tiene que entregar 500 menos una quita, que es aquella con la cual la fuente se queda para su funcionamiento personal, para su funcionamiento este, interno. Por ejemplo, si la fuente consume unos 50 watts, si su trabajo lo realiza consumiendo 50 watts y dice que entrega 500, bueno, o entrega 450 o toma 550 del enchufe. Eso fue más o menos lo que logré... Eh, Entender cuando hablé con los profesores, pero decidí escribirle a los que a los fabricantes, a los que más saben. ¿no? Bueno, eh, en el caso de David Tercero de Corsair, me mandó dos vídeos de YouTube. En donde hay uno, o sea, hay uno en donde se habla de las fuentes Corsair que son excelentes, y hay otro en donde hay una persona que representa Corsair para, para YouTube y habla. Muy rápido, es un video que tenés que estarlo pausando y, y más nosotros que somos, que hablamos español como lengua madre, tenemos que estar pausando porque nos hablan demasiado rápido y de y con un, y nos ponen este, eh, es, esa persona trata un tema tan complejo como este de, de manera tan abrupta y tan tan veloz que es muy difícil seguirle el hilo a la conversación. Pero si tú vas pausando y razonando, te va quedando. Después vamos a compartir esos videos acá. Pero en el caso de BitPhoenix, lo primero que me preguntaron fue me dijeron algo así como, queremos ayudarte, eh, disponemos de, de algunos días para prepararte material. Y yo dije, prepararme material a mí. Sí, claro, por supuesto que sí. Eh, me encanta la idea y tenemos el tiempo que ustedes dispongan. El tiempo que necesiten. Esa empresa, llamada BitPhoenix, que es tengo que investigar más, pero creo que es está igual. Para que vean que no, no, todavía no salgo del asombro y no, no me he tomado el debido tiempo, pero sí voy a dejar enlaces de todas las empresas. Eh, se tomaron la molestia de preparar una presentación con diapositivas para nosotros, evidentemente en inglés, pero ningún problema. El inglés es el idioma universal para la gente que, que, que abarca cuestiones técnicas, eh, es un must-have. Uh, Más No, tenés que saber inglés, tenés que saber leer y tenés que saber escribir en inglés Si no podés hablarlo, bueno, eso no importa, en, en, en, en la cuestión técnica no importa tanto Pero sí importa mucho leer, sobre todo leer, luego escribir y luego hablar, me parece Bueno, eh, lo compartí con la clase hoy, um, lo leímos, lo, lo, lo leímos casi todo o sea, sí, lo vimos todo y fuimos eh, fuimos a las cuestiones generales de. de de esa presentación con diapositivas y desmitificamos algo las fuentes finalmente no se comen la energía las fuentes finalmente no pierden energía dentro sino que pierden energía en el proceso es decir o antes de entrar a trabajar antes de empezar a trabajar la cuestión el mito queda derribado de esta manera eh, si una fuente dice entregar 500 watts va a tener que tomar mayor Wattaje o mayor potencia del, del enchufe para poder entregar 500 watts y la diferencia entre lo que realmente toma y lo que realmente entrega es lo que se pierde y es lo que nos hace gastar energía de forma innecesaria porque esa energía está allí se transforma en otra cosa no se transforma en potencia para el ordenador sino en calor que se disipa en el aire eh, el cual como ya del cual ya hablamos y dijimos que por más que tratemos de enfriar eso, eh, ese calor, eso no va a producir que una mayor este, fiabilidad en la fuente, ni una mayor eh, gestión de la energía. Eso se pierde y se paga. Se pierde, pero se paga. Es como estar tirando plata a la calle, literalmente. ¿tá? Así que cuanto más fiable es la fuente, eh, cuanto, cuanto más exacta es la, la, la entrega de potencia, Cuanto más cerca está del 100% o del 100%, menos energía estamos produciendo de forma innecesaria y menos dinero estamos tirando a la calle, ¿está bien? Menos calor estamos produciendo, más cuidamos nuestro dispositivo porque a menor calor mejor se conservan las cosas y demás. Bueno, la cuestión es esa, el agradecimiento enorme a esta empresa, BitPhoenix. Y nada, y los dejo con los, con los muchachos y las muchachas de la clase porque... Utilizamos también este, utilizamos Teams, Microsoft Teams y utilizamos Zoom también todos los días para dar clases en esta época de epidemia de coronavirus. Eh, triste momento que nos toca vivir en este siglo XXI, casi en sus inicios, digamos. Y, y bueno, eh, estamos acostumbrados a trabajar de esta manera y una de las personas de la clase decidió grabar esta clase y yo decidí pedirles permiso a ellos para Compartir con ustedes esa clase Es un pedacito de clase nada más Esta es la introducción son, do, son dos o tres videitos que están todos armaditos Y pegados entre sí por mí Como hago siempre, de forma muy sencilla Y bueno, que los disfruten Vamos con eso. Ahora acá viene el error que tuvo el profe Y que descubrió Joaquín este, Está acá el tema Fíjense esto, yo les decía Que si la fuente era de 500 watts Eh y era una fuente 80 plus común lo cual in, el 80 plus común indica que la fuente que hay un problema de pérdida de energía en la fuente está de un 20% yo les decía que la fuente si era de 500 watts iba a entregar 400 porque un 20% de pérdida es 100 en 500 watts ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? No logro escuchar a nadie, no sé si me perdí. Sí, sí. Ah, ok. okay. Si era de 500 watts, yo les decía que iba a perder 100 watts y que iban a entrar 400 a la computadora. Pero en realidad es al revés. Si la fuente es de 500 watts, entonces va a entregar 500 watts. El tema es que dependiendo del grado de eficiencia... Es la potencia que va a chupar del enchufe Por decirlo de alguna manera Y es y eso va a afectar Al consumo energético de mi hogar Y va a afectar a la factura de UTE Entendiéndonos de otra manera Por ejemplo, si la fuente es de 500 watts eh, eh, Y tiene un 10% de pérdida Entonces va a tomar 600 watts del enchufe Para convertirlos en 500 reales Para entregárselos a mi computadora ¿Entendemos ahí? Sí Bien Bien, ¿todos entienden o hay alguien que no entiende? Si nadie contesta, tomo que todos entendieron, ¿sí? Entonces O sea, no es que está entregando menos, sino que como cuando lo reemplaza tomando más energía Eso mismo, me gustó tu explicación, es eso eh, Lo que sucede es que Necesita, por como es ineficiente ese sistema Necesita absorber más energía del, de la red eléctrica Para entregarnos lo que la fuente dice entregar Si la fuente dice entregar 500 watts Va a entregar 500 El error mío era que yo decía que iba a entregar 400 ¿tá? Va a entregar 500 Pero consumiendo 600 Lo ideal sería que consuma 500 y entregue 500 O que consuma 500 y poquito Por ejemplo, ¿qué es la potencia? La potencia es algo así como la fuerza necesaria para alimentar a todos los componentes electrónicos que se están conectando a esa fuente. Entonces, si la fuente no tiene la potencia necesaria, no va a poder con ese sistema electrónico. El sistema electrónico, en este caso, es una computadora. Si yo tengo un consumo en mi computadora, o sea, si todas las partes de, que integran mi hardware, ¿tá? el hardware interno de la computadora, más las cosas que estén conectadas a los puertos USB, si todo eso... Consume 230 watts Yo tengo que comprar una fuente De por lo menos 250 watts ¿tá? No voy a comprar una fuente que quede justa ¿tá? La compro un poquito Porque de repente conecto algo más en un puerto USB Y eso toma Energía de la placa madre Lo cual a su vez toma energía de la fuente Entonces Si yo tengo mi tarjeta gráfica Mis unidades de almacenamiento Mi placa madre, mi procesador Eh tengo, no sé, algunos pendrive conectados a puertos USB, tengo una cámara web conectada a un puerto USB, etcétera, etcétera. Y todo eso sumado da 230 watts, entonces con una fuente de 250 está bien. Yo lo que decía era que no compren una fuente de 250 porque va a entregar un 20% menos, lo cual son 200 watts. Es una fuente de 250 que entrega 200 No puede alimentar 230 Igual que lo que yo preciso Bueno, ahí estuvo mi error Pero, el, pero la, la pérdida está La pérdida está, pero se aplica A la parte anterior No se aplica a la computadora No se aplica a la salida de la fuente Se aplica a la parte anterior Es decir, a lo que la fuente A la potencia que absorbe la fuente Del enchufe Para reconvertirla y entregarme a mí Lo que la fuente dice entregar el problema es este, volvamos ahora, Imaginemos con el, con el ejemplo que tenemos acá en la pantalla, ¿sá? el primero, dice si tu, si tu fuente de alimentación es de 500 watts con 70% de eficiencia, esto es totalmente inaceptable, porque fíjense que el 80+, plus, eh, las fuentes más ineficientes bajo el modelo 80+, plus, pierden un 20% de energía. O reconvierte en un 20% de energía. Te hacen perder en plata un 20% de la energía. La, la, la succionan del enchufe y no la utilizan para nada. Por eso eh, se, se dice que tienen pérdida. Si tengo una fuente de 500 watts con 70% de eficiencia, cosa que es lamentable, va a tomar 714 watts de la eh, línea de, de poder eh, para entregarme 500 watts. ¿Sí? La fuente dice 500 watts, pero nadie me dice qué nivel de eficiencia tiene. Yo no lo sé. Yo compré una fuente a 150 pesos nueva y la pongo en la máquina y funciona. Ah, qué bueno, está, genial. Yo sé que anda y que la fuente, al parecer, no es mala porque me hace funcionar todo bien. Yo pongo videojuegos de, que le exigen mucho al procesador y a tarjeta gráfica y los juegos funcionan bárbaros. Bueno, está, hice buen negocio. El problema es que cuando yo vaya a pagar a la UTE, es como si yo... Fíjense, no sé, eh, las lamparitas de bajo consumo consumen 10 watts, por ejemplo. Si nosotros vamos a la, a la reglamentación interna de UTE, y le, está en la página de UTE esto, ¿cuánto sale el watt por hora? ¿tá? Y si, si nos dice, por ejemplo, mira, eh, un watt sale un peso por cada hora. O sea que si vos tenés una lamparita de 10 watts, son 10 pesos por hora tener, mantenerla prendida. ¿Más o menos me sigue en el razonamiento? Sí. Está Ay, caro. Sí, sí, y tú hice un disparate En realidad no sé cuánto cuesta el watt-hora ah, La okay. unidad es el, el watt-hora W sobre H Si sí, ¿Alguien quería decir algo capaz? ¿No? Ok, ok eh, Si ustedes consultan Si consultamos el watt-hora El precio del watt-hora en UTE, Nos va a decir, por ejemplo, un peso Por decir algo Imagínense lo que consume una lamparita, que no consume nada. ¿tá? Una lamparita bajo consumo. ¿sí? Supongamos que es un peso por hora. Eh, ponele que la lamparita consuma un watt. ¿tá? Entonces, un watt por hora, un peso por hora. ¿Tá? El día tiene 24 horas, ponele que la tenemos todo el día prendido, son 24 pesos por día. Eh, son como 600 pesos por mes de tener esa lamparita prendida. Estamos hablando de un watt. 600 pesos, un watt por hora, por tener una lamparita prendida todo el tiempo. Imagínense 714 watts. Imagínense tener la computadora como si fuera un servidor conectada todo el día. Imagínense el sobreconsumo que podemos llegar a estar pagando ¿tá? por elegir una fuente que me costó 150 pesos. A los dos meses de usarla ya perdí la plata que, que, que invertí. Porque la compré barata, pero me está costando carísimo mantenerla entonces yo le saqué ventaja por dos meses porque una fuente de alimentación buena cuesta 70 dólares con él y yo la pagué 150 pesos qué buen negocio que hice sí, pero al segundo mes ya perdí tanta plata que me podía haber comprado una fuente buena y cuando sigo, en la medida en que yo siga utilizando esa fuente, cuántas fuentes buenas estoy perdiendo por una fuente mala eso es lo que quiero tratar de transmitir ¿se entiende la idea? Sí, sí. ahí va lo barato sale caro, a veces, a veces, no siempre. Hay cosas gratuitas y cosas baratas que son geniales, pero hay otras que son un desastre. ¿tá? Entonces, acá los tipos pusieron un ejemplo, exactamente como yo les preguntaba. Una, una fuente con un 70% de eficiencia para entregar 500 watts, que es lo que dice la etiqueta por fuera, Vas al mostrador y dices, si dame una fuente de 500 watts Bueno, esa fuente, si tiene un 70% de, de eficiencia Va a succionar 714 watts Recuerden el watt-hora de UTE Va a succionar eh, mucho más de lo que precisa Para dejarnos a nosotros contentos y decirnos Che, acá tenés los 500 watts que he Segundo caso Si la fuente de alimentación sigue siendo de 500 Pero ahora tiene un 80% de eficiencia O sea que entra en qué la, el segundo ejemplo entra en qué nadie. El segundo ejemplo que tenemos ahí. 60 plus, ¿no? El ahí el... va, exacto. Pierde La 20. segunda sí. ¿Cómo? Pierde el 20%. Claro, pierde un 20%. Ya sabemos que las fuentes que pierden un 20% o menos. No quiere decir que ya tengan la estandarización 80 Plus, pero quiere decir que son capaces de recibirla. Capaz que vos tenés una fuente hecha por vos que es un 80% eficiente. Pero ¿qué puede vos quién me contestó recién? ¿Quién fue la voz de la última persona que me contestó? Belén. Sí. Belén. ¿Qué pasa si vos Belén construís una fuente por tus propios medios, vas a Ciudad baja, compras todos los componentes, la construís vos? Y vos sabés que la fuente está en un grado de eficiencia del 80%. Entonces la llevas a la organización 80 Plus para que te la certifique. A ver si vos podés empezar a vender esa fuente dentro del mercado uruguayo. ¿Qué puede, ¿Qué puede pasar? Vos le asegurás a la organización 80 Plus que tu fuente es 80% eficiente. Pero ¿qué puede pasar en el 80 Plus? ¿Por qué te la pueden rechazar? ¿Basta con decir es 80% eficiente? Solo Belén por ahora. Eh, no sé. ¿Qué se te ocurre? No importa que no sepas. ¿Pero qué idea tenés? Basta. Yo soy el vendedor, te digo. No sé, ah, ¿cómo andás, Belén? Probarse, sí. Sí. ¿Cómo probarse? Yo te la pruebo y es 80% eficiente. No, más, a ver, a ver, a ver. ¿Qué harías vos si bueno, tuvieras? El de carga de 10 para Ahí, va. De 80%. Ahí va. Eso. Eso. La certificación 80 plus las exige a las fuentes. Acuérdense de eso. No es que la, la prueban con una máquina y dicen, ah, sí, sí, sí, está bien, es un 80% de eficiencia, está para afuera. ¿no? Porque eso no es 80 plus. 80 plus es probarla. Por lo menos a un 20, a un 50 y a un 100% de la carga durante un determinado tiempo midiendo sus valores. Entonces se supone que si Belén hizo una fuente determinada que soportó ese, esa, esas pruebas, ¿no? eh, ella se compromete a seguir haciendo la fuente de la misma manera y el certificado 80 Plus se le puede adherir a esa fuente por un periodo de un año, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La certificación 80 Plus controla una de cada 100 fuentes que hace Belén. Si alguna falla, le quitan la certificación pero mientras todas sigan eh, al azar es esto eh, no es que Belén le manda la fuente no, los tipos agarran una y dicen vamos a probar esta ¿tá? mientras vos le pagues a la 80 plus para que haga eso, los tipos te venden un servicio también, entonces ¿qué pasa con la fuente Schooler Master, Corsair Phoenix y todas las demás? es que si te dice que son 80 plus gol, es porque son probadas permanentemente y que siempre esas fuentes se están entregando o, o tienen ese nivel de eficiencia ¿tá? ahí está la cuestión después me enseñaron algo que yo no sabía y que lo voy a poder empezar a enseñar gracias a todo esto bueno, una cosa, uno de los profesores tenía razón y, y después les voy a decir quién es Este me dijo, mira Hugo si dice 500, entrega 500 ¿Y, y la pérdida de calor sí, pero eso había que estudiarlo porque mira, eso la verdad no te metas ahí bueno, era, era sencillo, el tipo no tiene por qué saberlo el tipo sabe de fuentes de alimentación no tiene por qué especializarse en fuentes de alimentación de computadora. Fíjense que los televisores tienen fuente de alimentación que son distintas a los parlantes activos, las cuales son distintas a, un, a, la, a la fuente de alimentación que tiene mi laptop, lo cual es distinto a la fuente de alimentación que tiene el cargador del celular. Es, es complejo. Pero a uno de los tres profes le tengo que dar el visto bueno. ¿sá? Ahora, otro profe tuvo un poquito de razón cuando me dijo, yo no creo que... Que sea un 20%, yo creo que debe andar en un 5%. Si es muy mala, capaz de un 10%. ¿A qué se refería ese profesor? Miren esto, qué interesante. Lo que sucede es que la fuente, imagínense un estado ideal en donde las fuentes son perfectas. Si dicen 500, entregan 500 y consumen 500. Punto. Toma 500 del enchufe y te los entrega eh, genuinamente como 500 watts. ¿A ¿Dónde está el error? Que la fuente en sí no usaría energía. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el genio que dijo eso? Eh, Franco. Franco. Capo. Ese es el tema, Franco. Que la fuente también tiene componentes, también necesita potencia para alimentarse a sí misma y realizar su trabajo. Es como decir eso Decir que toma 500 y entrega 500 Es como pretender que un trabajador Trabaje sin comer ni dormir Sí, por dos horas lo vas a tener Pero, pero no puede no, se, no Es inviable Entonces lo que me decía el profesor Que también tenía razón, pero no toda la razón Era que ponele que la fuente Diga 500 y entregue 480 Porque consume 20 O sea, pensaba igual que yo, pero tenía, El tipo la tenía más clara, era mucho más reducido pero si yo pensaba como él, entonces la, la, la, la cuestión 80+, plus ¿a dónde va? Decía yo, pero no puede ser. Entonces las fuentes son todas excelentes. Entonces vale lo mismo una fuente de 150 pesos que una de 150 dólares. ¿tá? Entonces todos tenían un poquitito de razón, pero nadie dio en el clavo. Lo que dieron en el clavo son los fabricantes. ¿tá? Y ahí sacamos un mito. Miren que somos gente privilegiada. Este, es más, es más. Yo les voy a pedir que hagan una prueba con esto. Pregúntenle a técnicos de por ahí A ingenieros, a profesores que conozcan De electrónica, de informática Che, sí, disculpa mira, este, la fuente de alimentación Produce calor y se pierde Energía, ¿verdad? Y yo lo estoy pagando eso, ¿puede ser? O pregúntenle como quieran A ver qué les dice, ¿está? Para que se den cuenta que somos gente privilegiada en el sentido De que estamos del lado de la minoría En este caso, que es la que realmente Comprende cómo funcionan las cosas Y la mayoría está equivocada en este caso por eso ese es otro tema que tenemos que, eh, que, tenemos que comprender. Este, no siempre las, las mayorías tienen la razón. Eh, vamos a avanzar en la, en la presentación. Miren esto, miren qué interesante. Yo, ¿qué, qué les enseñé? En, o, o por lo menos, capaz que ya lo sabían, pero yo por lo menos di clases explicando que la corriente en el enchufe es de qué tipo. Alterna, ¿no? Alterna. Belén, ¿no? Sí. ¿Belén? Oh, pero andas volando, ¿eh? Cañita voladora Belén, te vamos a decir. y Bien ahí, bien ahí, vamos arriba. Eh, yo les expliqué que era alterna y se convertía en qué? Dentro de la fuente y en la computadora ya se entregaba como qué. ¿Cómo? La fuente, como dice Belén, toma... Corriente alterna del enchufe. ¿Y la transforma en qué? Continuo. En continuo. El primer renglón, DC to DC circuit, ahí lo que está diciendo es que la fuente dentro convierte corriente continua en corriente continua. Entonces, o hay un error en lo que yo dije, o hay algo que no sabemos. Lo que yo dije está bien. ¿Qué, qué sucede? Que yo en mi cabeza pensaba lo siguiente. Bien, la fuente toma los 220 voltios, o 230, 218, eso variable que hay ahí que nos entrega UTE, que es más o menos perfecto pero no es y lo transforma en 12, 5 y 3.3 error, lo transforma en 12, 12 y 12 ¿Está? lo transforma en 12, en varios carriles de 12 volt entonces el primer carril de 12 volt va directo como 12 volt para dentro de la computadora el segundo carril de 12 volt se transforma en 5 y el tercer carril de 12 volts se transforma en 3.3. Y tiene, por eso dice rails, puede tener varios rails o carriles. Cuanto más carriles, mayor eficiencia y mejor calidad. Eh, si nosotros pretendemos de un carril solo sacar 12, 5 y 3.3, estamos sobreexigiendo a los componentes internos de la fuente y estamos perdiendo fuerza en la entrega del voltaje. Entonces, eso es otra cosa que yo no sabía. Trabajan con 12 volts la fuente de alimentación, no con 12, 5 y 3.3. Es decir, a la entrada 220 Dentro 12 voltios Fuera 12, 5 y 3.3 Eso es lo que, lo que acabo de aprender que gracias a todo esto Y se los quería compartir con ustedes Ven, acá te dice eh, Se usa un, un circuito separado de corriente De conversión de corriente continua a continua Para convertir 12 a 5 y 3.3 El raíl de 12 voltios es convertido a 3.3 y 5 Um, porque de esa manera se estabiliza mejor Y se hace un trabajo más delicado digamos, entregan, eh, co En comparación a como si lo hiciéramos Directamente desde el enchufe Si tomáramos 220 a 12, 220 a 5 Y 220 a 3.3 Es mejor 220 a 12 Y tener 12, 5 y 3.3 Esto es más que interesante Después les voy a compartir este, este, Esta presentación um, Bueno, nada eso habla de lo mismo ahí muestra, ya muestran las fuentes de alimentación de mejor calidad eh, que, que las distinguen de otras he leído bastante que los capacitores que se, que se hacen en Japón bajo unas normas este, precisas y específicas son mejores que los que se hacen en el resto del mundo por, lo, por, por más que sea China Estados Unidos o quien sea que los haga los japoneses en los, en los capacitores o condensadores que son estas tres cosas que se ven acá estos tres como tanques de agua, digamos, que se ven acá, se llaman así, y son más de mayor calidad en Japón que en otras partes del mundo. Bueno, si queremos, si queremos, um, si tenemos un equipo de audio que utilice eh, capacitores para alguna parte crítica de, de, de su procesamiento, o si tenemos placas madre o tenemos fuentes de alimentación que utilicen capacitores en lugares críticos, porque el capacitor no siempre es importante pero a veces es muy importante, bueno tratemos de ver si tienen origen japonés eso sería sería una, un buen punto de partida, más allá que los japoneses pueden hacer cosas que, sean, que no sean buenas pero generalmente los condensadores o capacitores japoneses son bien son, son respetados Explican un poco más los tipos Cómo las fuentes de alimentación en general Fíjense que no son las bitphoenix, Son las fuentes de alimentación en general Cómo hacen para no perder tanta potencia eh, Cómo la industria que las fabrica eh, Intenta hacerlas más eficientes y demás ah, es, Después yo se los, voy a, se los voy a dejar Para que lo vean Así que voy a cerrar ahí Y ahora sí, vamos a concentrarnos en el programa lectivo Voy a cerrar acá también y voy a ir con ustedes. Eh, le agradezco a la persona que, que estuvo grabando la... la que está grabando. Bueno, antes que nada, eh, preguntas sobre fuente de alimentación. Eh, yo tengo una pregunta de una diapositiva. Dale, dale, dale. Eh, creo que era la segunda, había una cuenta que no entendí del todo. Vamos a poner okay. de vuelta. Vamos de vuelta para ahí. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué ah, verdad? sí, yo tampoco, que decía como 500 dividido el porcentaje como que entregaba. Ya, ya les, les muestro y lo vemos entre todos. En la calculadora se hace así. Ahora yo les muestro cómo se hace. Es más, voy a abrir la calculadora acá para, para hacer la, la cuenta. Hay que tener un poquito de paciencia a la máquina porque no es gran cosa para nada. Vamos a abrir también la calculadora. No sé. A ver si puedo... Ah, no, no puedo. Ah, esperen un segundito. Estoy tratando de que... Ahora sí. Siempre encima. Así haga lo que haga queda a la vista y puedo ejecutar la presentación también. Y no se me va para abajo eso. Acá era, ¿no? Eh, sí, ahí. Está muy bien. Vamos a tomar el segundo ejemplo que es el que se ve bien porque el de arriba tiene partes de texto que yo no puedo ocultar. Porque la calculadora no la puedo no la puedo achicar demasiado está, está, Ahí va eh, Si tu fuente de alimentación tiene, Entrega 500 watts Con un 80% de eficiencia Va a tomar 625 del de tendido eléctrico Vamos a hacer lo siguiente 625 Menos 80% A ver si lo podemos hacer así Yo lo hago de esta manera en la calculadora lo escribo así, eh, 625 menos 80% es igual y ahí me da una cifra. Bueno, esa cifra es la que tengo que sumarle a la fuente de 500 watts para ver cuánto estoy perdiendo. Por eso 500 más 125 da 625, ¿está? Esa es una forma de hacer el, la cuenta si yo sé cuánto, cuánta energía va a tomar del tendido eléctrico, ¿está? pero esa es fácil porque yo ya sé lo que quiero calcular y, yo, y eso no tiene gracia entonces lo que voy a hacer es borrar y hacer lo siguiente miren esto, para calcular el grado de eficiencia de una fuente de 500 watts a ver, repito de otra manera para calcular el, la capacidad de entrega en vatios de una fuente de 500 watts que es un 80% eficiente hacemos 500 o sea la cantidad en vatios o en watts que la fuente dice entregar dividido la tasa de eficiencia en porcentaje ¿Está? ¿se entiende eso? ¿Estábamos bien ahí sí. chicos? está sí, sí. Ah, ok y ahí me da 625, o sea, eh, wataje o potencia o vatios, ¿tá? Watt que dice la fuente, entregar, eh, dividido su coeficiente de eficiencia. Eso me da la cantidad de poder que va a tomar de la pared o que va a tomar del tendido eléctrico que, me, que es el que me suministra, en este caso, Ute. ¿tá? Ahí estaría la cuestión Ahora, que Franco me había preguntado esto, ¿no? Y después Belén dijo que quería saber también, ¿no? Sí Ta. ¿Queda claro eso? Eh, sí, ¿Y? queda claro, sí Está, eso, eso Yo les voy a dejar esta presentación en, en, dia en diapositivas Se las voy a dejar para que ustedes hagan lo que quieran con ella Porque la idea era preguntar para compartir No era preguntar para quedarme yo no. Este, la, la puedo colgar acá en, en Teams si quieren y, y hagan lo que quieran con ella Después voy a ver si, si puedo pedir eh, si, si les pido un trabajo Para que Para que ustedes realicen Sobre fuente de alimentación Pero ya mirando todos los videos de YouTube Incluso ese que Tiene partes que están mal Que yo hice Referidas a esto pues lo demás sí está bien Los demás eh, videos sobre fuentes están bien Incluso ese también Pero cuando empieza a explicar que si la fuente de 500 watts entonces pierde un 20% entre a 400 ahí el profe patinó está ahí es en realidad que toma haciendo un cálculo grosso modo 600 para producir 500 ¿tá? acá lo que nos dicen la gente de Bitphoenix es que la, la, la, la regla es esa ¿tá? no son 600 son 625 exactamente ¿tá? esta es la, la cuestión